Pablo, segmentación tarifaria, ¿cómo impacta en la tarifa energética? ¿Y cómo impacta sobre todo lo que más nos importa acá en Mendoza, nosotros? Exactamente, veníamos de la novedad que la Nación demoró varios meses, pero en, después de firmada la resolución nacional de la Secretaría de Energía, demoró hasta el mes de octubre para empezar a implementarlo. Y cuando llegó esa noticia unos días atrás, el Epre nos decía todavía no tenemos listo todo para implementarla en Mendoza. Bueno, empiezan a llegar las novedades. Desde el mes de octubre se empiezan a recortar los subsidios según los niveles y según claro. los usuarios inscriptos o no en el RAS, el Registro de Acceso a los Subsidios Nacional. En el criollo más básico significa que vamos a estar pagando mucho de nosotros, un poquito más. Exactamente. Va, un poquito no, un poquito, Según mucho corresponda, medio. Por incremento inflacionario, retiro de subsidios o aumento de los cargos provinciales, por ejemplo, distribución o, in, o impuestos. Pero Exacto. aquí nos vamos a detener específicamente... ...en el tema de la segmentación tarifaria... ...que ordena el retiro de los subsidios a algunos grupos... ...y esta es la novedad... ...la resolución de Edelepre... ...que es el ente que controla... ...a las distribuidoras energéticas de la provincia de Mendoza... ...dijo así... ...los que están en el NUIL 1... ...que son las personas que tienen mayores ingresos... ...van a tener... ...van a empezar a eh, perder los subsidios en el mes de octubre... Uh -huh. ...y lo van a hacer de manera escalonada... ...un 20% primero... El próximo bimestre un 40% y el último bimestre un 40% más hasta perder todos los subsidios. Son incrementos entonces que van a ser escalonados, progresivos. Por supuesto, este 20% de aumento en esa categoría se va a sumar a lo que se disponga con aumentos provinciales en el otro componente de la tarifa que... Todavía está pendiente de resolución por la provincia. En Pero eso no puede nos metamos. ser de cuánto? No se sabe todavía. Las distribuidoras han planteado que tienen un desfase de entre el 30 y el 34%. Uh -huh. Ahora habrá que ver que pasen en provincia pública y todo y que uh -huh. la provincia lo claro. autorice, lo de determine. O sea, estamos hablando de un 30 a 34% que se sumaría al 20% que tenemos de aumento ya de por sí. Exactamente. Estamos hablando de la gente que tiene... 3,5 y medio o más de salario mínimo vital y sí, sí, móvil, sí. o sea que cobra más de 419 mil pesos... Uh -huh. ...o que tiene más de tres propiedades o tres autos eh, y esas características... ...o claro. que no se inscribieron sencillamente uh -huh. para seguir sosteniendo los subsidios. Esas personas se les va a retirar el 20% del subsidio desde este mes. Ah, bien, se les retira el 20%, se no les... es que se les aumenta un 20%. Y van a sentirlo de la misma manera, Tenés pero es por efecto de quitarle mismo. el 20% del subsidio. Tienes razón, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces van a recibir este impacto en la factura que van a pagar en noviembre. Es complicado, es enredado, pero para más o menos dar una idea, esta es la cuestión. Los que no se inscribieron o no les corresponde el subsidio van a perder el 20% de su subsidio en el consumo que están teniendo ya por estos días. Bien. Ojo ahí, porque hay mucha preocupación de autoridades nacionales, provinciales, municipales, por mucha gente que porque no tiene acceso, porque no sabe, porque no puede, son merecedores de los subsidios y no se han podido inscribir. Sí, Entonces claro. tienen que saber que todavía se pueden inscribir para recibir los subsidios si creen que están en condiciones de recibirlos. Claro. Todavía que... se puede hacer... Sí. sí, sí, sí. Todavía se puede hacer. Por, por web, supuesto. perdón. Eh, por web. Me, me metí en la nota. Disculpen. No pues Esta eh, puede, Se puede inscribir todavía. Se pueden inscribir. Y todavía. Por, por la página y también lo pueden hacer de forma presencial, por ejemplo, si tienen algún inconveniente por eso, en ANSES. Se pueden ir al ANSES, exactamente. Bueno, se mete en argentina.gov.ar, que es el sitio oficial nacional. En la pestaña subsidios, Ahí está. <risas> allí se inscriben. Tengamos en los 50, otros niveles. Perdón, Pablo. Sí. Tengamos en cuenta que hay gente que no se ha querido inscribir porque finalmente se dijo que si vos te inscribís, perdés la posibilidad de comprar dólar oficial. Que eso estaba oficializado. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Eso sí. Exactamente. Y son muchos Bien. los que se borraron de la recepción uh -huh. de estos subsidios. Bueno, lo han hecho voluntariamente uh -huh. y corresponde. Bien. El problema está en ir a buscar a aquellas personas que quizá porque no tienen acceso a, a internet porque son personas muy vulnerables socialmente, o porque tienen una edad en que no se pueden mover. O, o porque ¿no, no, los se no se enteraron, Pablo. O no se enteraron, sencillamente, hay que asumir esto también. Mucha uh -huh. gente no se enteró. Bueno, todavía hay que llamarlos para que se inscriban, porque si no van a empezar a sentir un impacto fuerte en sus boletas. Bueno, estos son los otros dos niveles que seguirán y de otra manera. Los sectores vulnerables, que es el nivel conocido como el nivel 2, en esta segmentación tarifaria, van a seguir igual. ¿Mm? Eh, recordemos, van a seguir con el mismo tipo de subsidio, aquí tenemos beneficiarios de planes sociales uh -huh. o que estén en el registro de barrios populares, siguen igual, son los que dentro de todo el combo no debieron ni siquiera inscribirse, no les hizo falta inscribirse, porque sencillamente las autoridades nacionales ya saben que necesitan el subsidio y se los van a seguir Bien. aportando, y después finalmente, el sector que en que más eh, demanda hubo, el nivel 3, los ingresos medios, muchas familias que necesitaban seguir con los subsidios y se inscribieron. O sea que tienen sueldos eh, en el hogar por menos de 420 mil pesos, que no tienen más de tres propiedades, que no tienen embarcaciones de lujo, ni aviones, etcétera, etcétera. Allí se inscribieron. En este caso, van a seguir recibiendo el subsidio como ahora. Bien, bien. Pero van a tener un consumo tope. O sea, si el consumo es superior a 400 kilowatts por mes, bueno, a partir de esa cantidad de consumo van a pagar la tarifa plena. ...sin subsidios, solo a partir de los 400 kilovatios. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son usuarios en un sector, en un grupo muy minúsculo, cercano al 7% de los que están en ese nivel 3. Bueno, todo esto que aparece un poco complejo, yo recomendaría empezar a tenerlo presente... ...revisar la factura, saber en qué categoría uno está, qué les dijo el mail de devolución... ...si se inscribieron, el mail que les retorna el sistema nacional, qué les dijo, en qué categoría estaban... ...que revisen, que estén bien que se correspondan con sus expectativas y si tienen que hacer alguna observación que entren a la pestaña de reclamos, de eh, discusión de esa situación y que lo hagan para tratar de no tener sorpresas después. La noticia en definitiva es que desde este mes se empieza a implementar la segmentación tarifaria eléctrica en la provincia de Mendoza. Gracias Pablo.